llega un momento en que los chicos y chicas empiezan a coevaluar y al principio cuando pones esta novedad en clase es muy atractiva para ellos, es una novedad, pero cuando me va pasando el tiempo los chicos y chicas me van buscando la vuelta. A mí me ha pasado con, con ciertos alumnos y alumnas que pactan entre ellos la nota que se van a poner mutuamente de tal manera que buscar, le buscan la vuelta ¿no? a esto. ¿Cómo luchas en contra de, de estas situaciones y cómo, cómo buscas una solución a esta situación. Vale, es muy sencillo. Nunca uséis la evaluación de iguales para calificar, nunca jamás, porque va a pasar esto. Cuando se. Normalmente casi todos los estudios que hay casi todos las evidencias son que si uso la evaluación de iguales para calificar, califican en base a su afectividad, no en base a un razonamiento lógico. O bien hacer el trapicheo de notas que tú me estás explicando. Pero el error es que usamos la. La, la, la evaluación de iguales debe ser solo para dar feedback, solo y exclusivamente, para generar procesos de aprendizaje, nunca para poner notas. Un alumno no puede poner una nota a otro alumno. Es un problema ético y además genera conflictos serios. Genera mal ambiente en clase, genera conflictos o genera engaños. Con este lo cual, mi consejo es nunca para cambiar. ¿Más intervenciones? Hay preguntas, dudas, intervenciones, críticas, planteamientos diferentes. Bueno, bueno, ¿sí? Para mí, los contenidos como nutrición, no sé si los tendrían sitio en el cuerpo. contenidos ¿sí? sí. como primeros auxilios y nutrición, si tendrían sitio en el cuerpo. Primeros auxilios, sí. ¿Primero son... ¿Qué dominio? ¿Eh? ¿Qué dominio? No es de ningún dominio, con lo cual tienes que hacer un extra tú, por tu cuenta, si lo consideras importante. Tienes que hacer una sesión extra, igual que antes te he dicho que a lo mejor hay momentos donde tienes que hacer una sesión extra de aprendizaje cooperativo parando la unidad didáctica y fuera de cualquier unidad didáctica, porque la situación o el contexto del procedimiento te merece la pena hacerlo. Entonces, que para ti es importante primeros auxilios, que me parece bien, me parece bien en qué edad, final de primaria, secundaria. Secundaria. Secundaria me parece absolutamente lógico que lo hagas, eh, pero esa parte, hacer una unidad que aparte que no es mucho ningún dominio de acción motriz. ¿no? Es otra cosa. Y luego otra pregunta: en los ejemplos que nos has puesto, eh, hablabas de objetivos, me parte que era entiende, conoce. Me gusta mucho la idea esa de integrar eh, los conceptos, lo y tal. pero creo que a veces pecamos de, de evaluar poco los principios de acción o la, la parte más motriz. Eh, a ver, se me ha olvidado lo de nutrición lo de nutrición yo lo trabajaría en secundaria como trabajo monográfico de un trimestre o sea, yo los años que estuve en secundaria uno de los trabajos monográficos que hacían todos los años era un tema de nutrición pero, pero lo hacían en su casa era un trabajo escrito, era un trabajo monográfico ahora bien, que eh, parece conveniente hacerlo de otra manera como tú lo veas lo que me has dicho, estoy de acuerdo contigo yo creo que eh, la mayor parte de los criterios de evaluación de las cosas que evaluemos tienen que ser motrices. Lo que no significa que sean solo procedimentales, pero tienen que ser motrices y tienen que ser del contenido motriz que estamos trabajando y del aprendizaje básico motriz y de la competencia motriz que estamos trabajando, que si no, no tiene sentido. Si no, es que volvemos a, a lo de siempre. Somos la única asignatura que no evalúa lo que enseña. Esto con los test de condición física es obvio. O sea, lo que hemos vivido, todos nosotros de adolescentes, es que nos enseñaban unas cosas durante tres meses, llegado el final del trimestre, es de condición física. ¿Qué tiene que ver? Nada. Es absurdo, es absurdo. Esto no lo hacen ni religión, ni música, ninguna otra maría de esta tontería, solo nosotros. Como lo hemos en el tiempo, nos parece normal, pero es que es absurdo. Tenemos que evaluar lo que enseñamos y trabajamos. Y como lo nuestro no lo motriz, pues aquí no lo matriz, estoy de acuerdo contigo. Y por último, si me dejáis. Creo que tenemos una pequeña confusión en la educación física con el tema de lo procedimental, porque a veces cogemos lo procedimental como organizar un campeonato ese tipo de cosas, pero el procedimental debería ser algo motriz. Creo que a veces, no sé, si hay dos tipos de conceptos procedimentales que tenemos que diferenciar. A mí es que el concepto, este de, el concepto procedimental es que vale para claro. todo. O sea, te vale para resolver un problema motriz, pero también te sirve organizar un campeonato de procedimental. O Son sea, diferentes tipos de procedimental. Claro, pero por eso el concepto procedimental a lo mejor no es el más claro. Y es mejor buscar otros conceptos como como conducta motriz o principios de intervención motriz o principios de estrategia o de táctica a lo mejor es mejor dejar que usar ya este concepto de procedimental, porque el concepto de procedimental se utiliza para muchas cosas montar un proyecto de aprendizaje procedimental, si yo les encargo que me hagan un powerpoint de calentamiento con fotos suyas haciendo ejercicios de calentamiento y explicando debajo como trabajo monográfico de trimestre es procedimental, con nuevas tecnologías pero es motriz Hombre, me utiliza cuando se tira una foto. No sé si es que. Yo creo que eh, confundir por con mortis es un error, porque son cosas distintas. No sé si. ¿Más preguntas, intervenciones? entonces puede haber trampa, yo creo que también un truco puede ser decirles que tú le vas a evaluar en función de cómo lo Aunque luego no lo tengas en cuenta, tal, pero ahí ya te el esto de decir, oye, yo voy a tener en cuenta vuestra evaluación, la que va a valer va a ser la mía, pero voy a tener en cuenta cómo habéis evaluado. Es decir, si lo vais a poner un 10, y yo lo he estado viendo, y tengo aquí la planilla, y veo que mi planilla es un 6, pues estáis evaluando mal, os estáis enterando, entonces podría pues tener que poner malas nota en ese sentido. Yo creo que es una, sí, una solución. Y luego, yo personalmente, donde tengo más dificultades es a la hora de evaluar eh, los deportes colectivos que tú has dicho, que sí que me has dado una idea en que ellos mismos se evalúen, pero claro, es lo que tú dices, evaluar a todos, tú mismo, mientras están haciendo y tal, con el tiempo que tenemos, con todos los contenidos que yo creo que tenemos que trabajar, me parece muy complicado. Y luego, otra cosa aparte, pero quería comentar, ¿tu opinión es entonces que no deberíamos hacer los test de condición física? O sea, ¿deberíamos quitarlos o piensas que tendríamos que trabajarlo más de lo que lo y luego hacerlos? Porque yo considero, yo considero que no los, o en mi caso, no los trabajo bien porque aunque intento explicarles cómo se hace y dedicar unas sesiones a ello, pues evidentemente no es suficiente. Pero entonces, ¿qué es la solución? ¿Quitarlos? ¿Dedicarles más tiempo, pero entonces no tienen tiempo para hacer otras cosas? ¿Me vale, te contesto, sí. Eh, primero, el tema de, de observar. El, si estás trabajando por. O sea, si en iniciación deportiva hacemos lo que yo te expliqué de partidos reales con fuera tantas personas observando como dentro están jugando y se evalúan entre ellos, eh, se evalúan entre ellos. Ya no hace falta que les evalúes tú. Ahora, ahora bien, si tú quieres hacer hojas de observación y evaluar a todos los alumnos regularmente, eh, hay, yo, es imposible observar a todos los alumnos todos los días. Eso es imposible. Si tienes más de 10 o 8 alumnos, es imposible. Eso lo puede hacer uno de escuela unitaria. Lo que estamos con grupos de organización es imposible. La solución es que, va, que observes cada día a entre 5 y 10, depende de tu capacidad de observación, y vayas barriendo. Un día 5 o 10, marcas, otro día 5 o 10, marcas, otro de 5 o 10. De tal manera que tienes observaciones de todos los niños cada dos o tres semanas. Y al final de un trimestre tendrás 3, 4, 5 observaciones de cada chico y colocadas de forma de seguimiento que te permite ver su evolución. Es absolutamente fiable. No, pero ¿es mucho más fiable que el ojímetro o que nada? Sí, infinitamente más fiable que el ojímetro o que nada. Entonces, si quieres hacer observación, yo te recomendaría que la hagas de esta manera, secuenciada de cada día unos poquitos, ir barriendo a todos. Vamos al tema de los test de condición física. A ver, los test de condición física, como toda la vida, son instrumentos. Los instrumentos ni son buenos ni son malos, son instrumentos. El gravísimo error que hemos cometido en educación física durante 50 años y que todavía se sigue cometiendo en muchos institutos, al menos en mi zona, es que se usan los test de condición física para calificar, con la única intención de calificar y porque es una forma sencilla, fácil de calificar y mágica, porque a un test no hay protestas. Como son datos cuantitativos, no hay protestas. Pero es un gravísimo error pedagógico. Hay diez grandes razones para los que no hacerlo así. ¿Cómo se podrían usar los test de condición física de una forma lógica? Como contenido de aprendizaje. Y a mí me parece que, por ejemplo, el primero de bachillerato, ese es un contenido de aprendizaje muy importante si hacemos condición física. Y en la secundaria me parece una herramienta interesante si hacemos condición física, pero les usamos como proceso de diagnóstico y de autoconocimiento. O sea, los usamos, los chicos rellenan sus fichas y autoevalúan su condición física. Hay trabajos de esto de Pérez Fernández de 1992, hay trabajos publicados desde ese Que es una experiencia interesante, pero no tiene trascendencia en la nota, no influye en la nota. En la nota influye si el chico lo ha hecho bien o mal y si es capaz de comprender su nivel de condición física o no. Pero no influye el resultado. Influye el aprendizaje. Esto es secundaria. Vamos a bachillerato. En bachillerato, ¿Por qué me parece contenido de aprendizaje en bachillerato? Hombre, pues porque hay gente que quiere estudiar INEF y va a tener que pasar antes de condición física. Porque hay gente que quiere al ejército y va a tener que pasar antes de condición física. Hay gente que va a a la chancha o la policía y tiene que pasar antes de condición física. y hay cierta, O ser bombero y tiene que pasar antes de condición física. Porque en la vida real hay situaciones y profesiones donde hay que pasar de este de física. Y por tanto me parece bien que preparemos a nuestros chicos para poder enfrentarse a la vida real. Pero insisto, les evalúo su aprendizaje, su control, su saber entender y usar la herramienta. No les evalúo su rendimiento en esa herramienta. No se me explico. ¿Se entiende? Entonces, no me. Los test no son buenos ni son malos, depende de usar he contestado Sí sí. Oh, sí, sí me has contestado. Eh, sí, el tema, yo lo enfoco un poco por ahí. O sea, yo realmente sí les doy a ellos unos paremos que ellos conocen y que son objetivos, pero les digo que eso es el 20% de la nota que van a tener en, en las pruebas físicas. Que el otro 80% es pues, esos ensayos que ellos hacen, cómo yo veo la progresión que han hecho, si, si, si cumplen los diferentes eh, pasos que yo les marco que tienen que hacer a la hora de hacer cada prueba, esa evolución, o sea, bueno, pues si sí, es tu opción y es tu solución. No vamos a entrar en si yo estaría de acuerdo o no, es tu opción y es tu solución, me parece. Cada uno tiene que encontrar su solución, me parece correcto. ¿Más preguntas? Última pregunta. Bueno, a ver, eh, no sé si me voy a explicar bien, ¿eh? A ver, eh, yo, a ver, toda la. Eh, todas las rúbricas y todo lo que preparas para evaluar a, a los chavales, tú te lo curas durante todo el año con cada unidad didáctica de la que tú no te has elegido y llevas a cabo, si estás en el mismo colegio, siempre tu eh, pues, programación. Los si que cambiamos todos los años de colegio, pues bueno, pues es un poco es más difícil. Eh, yo lo que me encuentro es, yo me hago todo ese curro y luego a la hora de tener que escribir en el ordenador lo que me, me piden que para evaluar a los a los chavales, los ítems o las frases que aparecen en el informe no vienen, no concuerdan con los criterios de evaluación que he puesto yo. Entonces yo no sé vosotros eh, ¿Estás diciendo que, que a ti un ordenador tienes que rellenar una especie de criterios o estándares de cada niño cada trimestre. Cada trimestre. Sí, son los mismos, todos los trimestres. Como de cuántos estándares o criterios estamos hablando. Pues yo en, el, en la escuela que he estado este año tengo seis. Pues... Y de esos seis, de, o sea, yo de la evaluación que pongo al, al final de en cada unidad didáctica o de, de dominio y de acción motriz, no te voy a decir que no tiene nada que ver, pero claro, yo he elegido unos y luego de repente me pone.. Eh, que tengo un año son de cuando yo, cuando a mí me evaluaban cuando yo estudié, ya. entonces dices, ostras, ¿cómo lo hago para que…? Pues a ver, sí, no es malo, sí, sí, te he entendido, te he entendido. A ver, la única solución que me parece coherente y lógica es que si a ti te van a obligar a evaluar esas cosas y ponerlas en un informe al final de un trimestre, que te busques la vida para que en tus unidades didácticas y en tus instrumentos de evaluación estén esas seis cosas. No las seis siempre, pero entre todas deberían estar, porque si no, no tienes datos para evaluar. Claro, es que no me parece adecuada. Bueno, pues entonces. Porque sí, te cuenta todo esto, para luego es como una contradicción. Sí, es que la vida muchas veces es contradictoria. Sobre todo si chocamos con la administración, hay muchas contradicciones. Entonces, si, si esas seis cosas a ti no gustan nada, nada, nada. Nada, por seguridad profesional deberías tener algún registro que te permita rellenarlas por pues si viene un inspector un día a pedirte explicaciones. Pero, pero, a efectos prácticos, si no te gustan nada, nada, nada, y tú no quieres trabajarlas, no las trabajes, y luego rellenarlas ¿Qué le hago pues así? O sea, ante, ante un problema burocrático que te exige la burocracia absurdo, pues dale una solución sencilla y hace la vida qué eh, vamos a hacer no sé no es... esto no es muy esto no es oficial ni en general. <ríe> pero a es que me gustan las, las sencillas no, no, no me gusta complicarme la vida como... sí corre Igor corre corre Igor nos vamos nos hay una pregunta por, yo estaba pidiendo una no, última no. sí una una pregunta no veo muy claro la diferencia entre rendimiento y aprendizaje eh, la orientación hacia el rendimiento y el aprendizaje, dado que para mí están íntimamente ligadas, ¿no? orientación sí, sí. hacia el rendimiento vale, y el la aprendizaje, sí. dado que en los institutos hay muchos problemas para pues, eh, alumnos y alumnas para completar un examen de lengua, física o matemáticas, 30 minutos, por ejemplo. El rendimiento y aprendizaje en ese caso están en 30 minuto. ¿Te parece a No, eh, Dios, te explico. Aquí estoy hablando de educación física y estamos mezclando dos conceptos. Una cosa es... Orientarse a la tarea o orientarse al resultado, esa es una diferencia. Y otra cosa es diferenciar rendimiento de aprendizaje. Vamos a la última. Eh, yo, cuando hablo de rendimiento en educación física, me estoy refiriendo a condición física y resultados en test de condición física y de habilidad motriz, lo que ha pasado durante los últimos 60 años en el mundo y en España. Yo hablo de rendimiento, eso para mí es rendimiento. Cuando el primer de educación física lo único que hace es entrenar cuerpos y medir el rendimiento de esos cuerpos en los test de condición física. Y para mí aprendizaje es todo lo demás donde realmente el niño está aprendiendo de forma consciente cosas pues, sobre motricidad y sobre corporalidad. Entonces yo diferencio entre esos dos modelos porque en el primer modelo donde el profesor está orientado al rendimiento y a desarrollar la condición física es un modelo de entrenamiento deportivo que le hemos asumido en la educación física en algunos casos. Insisto, no es mi modelo de educación física. Yo creo que la educación física no puede ser entrenamiento físico y motriz. Y por tanto, como no es mi modelo, en mi caso es absurdo hacer test de condición física para sacar una calificación y calificar al chico según sus resultados. Ahora bien, aunque no sea mi modelo, si hay profesores de educación física que ellos creen que su profesión es entrenar cuerpos, me parece coherente y lógico que luego les pasen test de condición física y les pongan notas por los test. Al menos son coherentes. No es mi modelo, no estoy de acuerdo, pero son coherentes. Lo que no son coherentes son los que dicen que van de innovadores por la vida y desarrollan aprendizajes y luego les pasa antes de contenido física para poner una nota. Esos ya no son coherentes, no me explicó Entonces, yo puedo respetar que otra persona no tenga mi punto de vista, por supuesto que lo respeto, y es su trabajo y lo hará su manera y tendrá su modelo de educación física. Y me parece razonable, me parece lógico que todos los seres humanos tengan su forma de pensar. Pero diferencia viene entre esos dos modelos, no se ha quedado clara la diferencia entre... Aquella educación física orientada al rendimiento y educación física orientada al aprendizaje. ¿Eso ha quedado claro? Sí. Bueno, muchísimas gracias por vuestra atención.